Regresamos de publicidad y lo hacemos tal y como les habíamos prometido... ...con la sección de mayo, Sol, de mayo flor, perdón, flores en tu casa... ...y estamos ya con Javier, eh, bueno, bienvenido una vez más a nuestro magazine. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantado de, de que estés aquí con nosotros... ...y mm -hmm. bueno, la verdad es que teníamos muchas cosas que, que contarles... ...y vamos a empezar por una muy especial dedicada a todos los salmantinos. ¿no? Exactamente, algo que traigo con mucha ilusión, vamos a estar estos días en la feria esta, en la feria del Palacio de Congresos, con un proyecto muy muy muy muy ilusionante, que es un proyecto que hemos hecho entre un grupo de, de empresarios de, de la ciudad, vamos a estar reunidos allí todos en un, dentro de la feria que, en la que va a haber un 40 o 50 expositores, pues nosotros vamos a estar en un grupo pequeño <coughs> y vamos a... Eh, a ofrecer, intentar ofrecer algo diferente a, lo, a los novios, novio a las también. parejas de novios. Uh -huh. Sí, ahí están, pues, eh, gente muy importante como Albalzara o Piñata o Anselmo que, que, con, con los jamones, Musicars con los coches, Juste de, de los trajes, Eurocalzados, Coria, no, exacto, todo lo y, que hay. y también está, por supuesto, Agasajos uh -huh. y Yo mismo todo lo, que, todo lo que se necesite para una boda lo vamos Exactamente, a Exactamente, un grupo con el patrocinio también de Alcón Viajes que, que regalamos al final un, Con la, el personal que compre En nuestros establecimientos eh, Sorteamos unos viajes de, de una semana o de un fin de semana bueno, Impresionante, ¿no? seguro que te da ganas de casarte Ya verás Yo de momento no, pero nunca se sabe Y además no es que vayan a estar Es que vamos a estar, porque la ocho Magazine también va a estar con va, va a estar con nosotros, sí que, Vamos a hacer un, algo especial Y que nos habréis brindado la, la oportunidad y, y la verdad va a ser Algo muy interesante Ya lo veremos dentro de dos semanas Iremos Perfecto. diciendo más cosas, de acuerdo, Perfecto, pero que ¿cómo? se vayan apuntando en la, en la claro agenda. Sí, 27, el fin de semana, 28 y 29 de, de enero, Gracias. la Feria de la Boda en el Palacio de Congresos. No, no lo olviden, ya se lo iremos recordando poco a poco. Y vamos, ya si quieres pasar, eh, bueno, flores en tu casa que nos traes hoy, flores para mi casa. Hoy os trae algo eh, diferente. Hasta ahora hemos trabajado siempre en agua, te das cuenta, siempre, siempre. Bueno, pues ahora vamos a traer el material este. El material este se llama eh, mossi, eh, su nombre procede de, te comentaba antes, de mouse, de la, de, de la palabra ratón, porque al principio nuestros, a principios de siglo utilizaban unos eh, cosas de alambre con musgo dentro donde clavaban la flor. Esta, la gente, nuestros, nuestros antepasados floristas, lo clavaban allí y con ellos se arreglaban para hacer las composiciones. De ahí han salido luego unos productos, de, como todos, derivados del petróleo, eh, que para ahora conservar. digo unos pequeños trucos, de, como siempre, eh, para utilizarlo. Se humedece en agua lo primero. Exacto, este está humedecido, sí. lo podemos ver, y el otro, el otro está seco. Y luego siempre lo tenemos que colocar en esta forma, siempre, siempre. Porque esto está hecho a base de unas celdillas, que se las voy a dibujar un momento, hace unas celdillas así. Siempre nos gustan mucho este tipo de trucos. Así, hace las celdillas esto, entonces si lo ponemos en esta de, de, de, posición, obviamente el agua se nos va a marchar. Ajá. Entonces siempre tenemos que ponerlo de una forma horizontal, esto es muy importante. Bueno, estos consejos a todo el que lo compra en mayor flor supongo que... Sí, siempre se lo decimos. Se lo comentáis y exactamente. ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer aquí es un trabajo muy sencillito y muy rápido, ya veréis. Vamos a ver. Es un trabajo eh, a grupos texturado, ¿por qué llamamos texturado? Porque es muy bajito, en el que vamos a colocar nuestras flores justo al ras de la composición. Me, voy a, me he atrevido ya a empezar a hacer este tipo de, de trabajos, porque este por ejemplo es muy muy sencillo es muy muy atractivo y cualquier persona en su casa nos lo va a poder realizar bonitas las flores ¿no? qué colores sí. más sí son, lo he traído todo a base de tonos rosas que son uh -huh. como muy muy atractivos visuales de sí modo... sí visualmente es mm, fenomenal vemos que es fácil también lo que es colocarlo depositarlo en muy este muy fácil molde. como ves eh, es muy fácil, y además sí. decimos que no nos gusta pues lo podemos cambiar, que no... Es la ventaja que tiene, para nosotros ha sido para el florista ha sido una revolución el poder trabajar con, con este tipo de material ¿Y a la hora de la conservación? Mucha, porque esto está, va siempre en húmedo siempre es húmedo eh, tiene un nivel de absorción eh, que multiplica por bastantes veces la, lo que puede conservar, eh, vamos mm, eh, absorber agua uh -huh. O sea que aparte de tener flores, claro, siempre tener nuestras flores naturales al no poner agua una preocupación, digamos, se van a conservar, pues se van a conservar. Sí, perfectamente, perfectamente, sin ningún problema. Que Es otra de las grandes ventajas. Sí. Poder colocar, poder cambiar, poder.. Poder hacer esto que estamos haciendo de una forma muy, muy tranquila. Y, y como este, ves, es rápido, ¿eh? Muy pues, rápido. Rápido lo haces tú, porque... Nada, nada, nah, nah. ya, ya, verás, ya verás como, como nuestros Pero espectadores de lo de lo de lo van a poderlo hacer igual de fácil, de fácil que yo. Porque es únicamente procurar hacerlo de una forma más o menos texturada, como hemos dicho. He utilizado dos o tres niveles únicamente para que no sea tan monótono. A mí no me gustan las cosas tan... Mm -hmm. Tan, digamos, tan planas, ¿no? Tan planas, tan estanco, porque... En cambio, así, si le damos un poquitín de, de cierta diferencia de niveles, pues sin pasarnos mucho, pues vamos a conseguir un trabajo muy, muy, muy diferente. ¿Este tipo de composiciones, eh, Javier, para qué tipo de, de lugar está pensado? No, Yo no lo, lo utilizaría sobre todo para eso, para un centrito de mesa. Ahora vamos mesa. a rellenar los espacios con verde. Para un centro de mesa, a mí me parece lo más adecuado, pero puede ocupar cualquier rincón en nuestra casa, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Vamos a darle un toque de... Así está bonito ya de por sí, pero yo creo que el verde le va a dar un... Nos va a dar frescor, frescor, mucho frescor a la, a la composición. Bastante mucho frescor vivo. a la composición, ¿ves? Qué color más... Claro, es que hora de trabajar con plantas naturales, pues la verdad es que los colores... Sí, esto... con La verdad es que es un privilegio, lo que, lo que yo sí, hago es un, es un privilegio, pero un privilegio que puede tener cualquier persona en su casa, ¿eh? Porque esto además, como veis, lleva muy muy, muy, muy poca flor. Es un poco siempre en la línea que estamos marcando siempre, de que salgan unos a trabajos más o menos económicos y fácil de realizar. Fácil no de sé realizar. Si, si os gusta a mí el sí. trabajito que hemos creado. Estoy dándole un poco de vuelta para que el telespectador lo vea bien. Sí, porque a la hora de ser un centro de mesa, evidentemente... Sí, vamos a ponerlo por la parte de delante si queremos terminamos de colocar un poco la, los dos o tres flores que nos han quedado un poco aquí desmás descolocadas. eso es bueno que tiene este tipo de del de, mouse no, si en este caso este tipo de que nos permite de, de elementos no que nos permite rectificar poder, en claro, cualquier momento exacto. bueno esto pues sería. este es el trabajo de hoy vamos a colocar esto aquí para que de nos como esperen. vino la mesa como está ahora mismo ya esto ya le da un cambio espero que a nuestros espectadores les guste Claro, seguro que sí. Estoy, estoy seguro de que les va a gustar. si nos quieres presentar alguna sí, cosita más? Sí, como siempre ah, vamos a traer pues sí. una, una, una, planta. una planta. Esta semana... ¿Qué os se has traído hoy? Os traigo una calatea. ¿Calatea o maranta? ¿Eh? Uh -huh. ah, bueno, aquí tienes una ficha, como siempre, que traigo, eh, en la que vemos que hay varios tipos de, de, ¿De, de hojas? hojas. Sí, uh -huh. <ríe> hay eh, marantas macoyanas, crocantas... Eh, eh, de hoja alargada, hay muchos tipos de variedades diferentes, depende del tipo de hoja. La hoja se caracteriza por este tipo de dibujos tan, tan particulares Original. y que en, el, en vez siempre normalmente suelen ser de colores rojizos, ¿vale? Eh, necesita obtener siempre un, mucha humedad, de hecho el, se hace no con tierra vegetal, sino con, normalmente con turbas, con turbas. Con turbas, exactamente. El tipo de tierra. ¿Qué es exactamente la turba? La turba es un, una, una tierra que es mucho más herbácea, digamos, Ajá. para que nos entendamos. Eh, no es tan compacta como, como la, la tierra vegetal. La vegetal es como más negra, más compacta. Sí. Esta lleva como mucho mucha raíz, mucha. Eh, eh, pues más fibrosa, digamos. Y luego. Os diré también que eh, no la tenemos que tener en sitios super luminosos, uh -huh. sino más en sitios... Exactamente, dentro de... y por supuesto de interior, pero en sitios más... Mmm, no tan luminosos, y por supuesto que nunca le dé el sol. Directamente. Sí, Directamente, nunca, sol. nunca, nunca, nunca. Porque eh, el sitio originario es de Brasil, de las selvas, uh -huh. de la Amazonas, entonces allí dentro, en las selvas, obviamente la luz era muy tamizada. ...una planta brasileña que nos ha traído... ...pues en este tipo de detalles de la tierra... ...de las hojas, de los colores... ...es donde se ven en ese caso los profesionales... ¿no? ...qué se necesita, qué tipo de tierra necesita... ...si ustedes necesitan que la planta tenga más, menos sol... ...más o menos agua... Pues ...son los consejos que realmente, realmente sí. agradecemos. Y si quieren que preguntarnos alguna vez algo... ...que lo hagan a lo través lo de vuestro a correo... ...de nuestro, correo, de nuestro YouTube, Facebook, de nuestro YouTube... ...de nuestro Twitter, de lo que ustedes necesiten... Sí. ¿Alguna pregunta para Javier? Estamos abiertos a cualquier tipo de, de pregunta o pueden acercarse también a mayor Por supuesto, supuesto, a través de nuestras tiendas. Ahí ah, estamos siempre a través del personal que tenemos para muy, muy, muy, muy, con muchas ganas de que vayan para poderles atender. Muy bien, pues muchísimas gracias Javier no, por acompañarnos gracias, gracias un día más. Gracias a ti. Nos vemos Venga. pronto Buenas noches. en la 8 Magazine. Nos vemos pronto también en la feria de la boda. Exactamente. Y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este 8 Magazine de este lunes 16 de enero. Nos despedimos con Javier con esta sección Flores para, para mi casa y nos vemos mañana, no lo olviden, aquí en La 8 Magazine.